Esta tierra de los hombres peina en nuestro ser La soledad que nos lleva a buscar la verdad No está donde tú crees, está en tu propio ser En el silencio encontrarás la forma de llegar Somos quien busca luchar por la verdad. Está aquí, es alto vivir. Es el ruido más potente, es la fuerza de tu mente. Tómalo que ahora es el momento no verás al fin de